Amigos de TechCetera, hoy estamos con un representante de Mercado Libre o puntualmente Mercado Pago que nos va, se va a presentar, nos va a contar qué hace acá y además nos va a contar sobre Mercado Pago. Bueno, buenos días a todos. Qué bueno estar acá. Sí, precisamente soy Andrés Bernal eh, de Mercado Pago, plataforma líder en la región de procesamiento de pagos y somos precisamente la plataforma de pagos exclusiva de Mercado Libre, de Mercado Libre y de muchos comercios más en Colombia y en, y en Latinoamérica. Ok, cuénteme cómo se usa Mercado Pago porque la verdad desde la perspectiva del comprador es una cosa y me imagino que desde la perspectiva del vendedor tiene un, por así decirlo, un cuento un poco más complejo Sí, nosotros digamos desde la perspectiva de comercio electrónico y e-commerce, de del comercio o, el, o la tienda que tiene su triple su W eh, su presencia digamos en el e-commerce y hace ventas a través de esquemas no presentes, pues nosotros le prestamos todo el servicio transaccional de una forma muy segura, con un avance tecnológico importante, dependiendo del tipo de integración que tan avanzada lo requiere, tenemos diferentes soluciones y también diferentes tipos de modelos. ¿no? Puede ser desde el empresario básico que requiere eh, unos links de pago enviados por un Twitter, Facebook o WhatsApp, hasta una tienda muy robusta eh, donde se manejan, tipos de integraciones bastante, bastante complejos entonces Mercado Pago le ofrece los servicios a los vendedores para que ese procesamiento se dé de manera muy segura y precisamente los pagadores eh, estén también muy tranquilos que tu información está completamente eh, segura y manejando estándares de calidad 1A en la región bueno y cómo es el cuento del uso de los QR para que me paguen si sí, nosotros a ver nosotros como Mercado Pago tenemos diferentes servicios eh, uno es el que comentábamos precisamente, la forma de ofrecerle el procesamiento de pagos a diferentes comercios y otro es precisamente el tema ya de meternos en este mundo presente. Entonces, eh, si ustedes son ya vinculados con Mercado Pago o si no, los invito a abrir una cuenta de Mercado Pago a través de nuestra página web, pueden imprimir un código QR de los que se generan ahí dentro de nuestro sistema eh, administrativo, ustedes lo imprimen, lo ponen dentro de su local de manera física y ya varios de los miles de los cientos de miles de usuarios que hacen uso de la aplicación tanto de Mercado Libre como de Mercado Pago al llegar a su local van a identificar que tienen un QR disponible para pagar eh, asociado a las tarjetas de crédito que tienen tokenizadas, como técnicamente se dice, o guardadas de forma segura dentro de la aplicación y ya precisamente pueden empezar a realizar ustedes como comercios, ventas y el pagador, eh, pues hacer la compra de una forma muy muy fácil y lo mejor sin tener la billetera a la mano, sino que simplemente teniendo el celular y la app de Mercado Libre y de Mercado Pago. Bueno, ¿y qué, tico, qué tipo de protección tienen tanto los comercios como los compradores al usar esta herramienta? Bueno, nosotros como Mercado Pago de tiempo atrás, de más de 10 años, tenemos la certificación más alta en estándares de seguridad de la información que se llama PCI, que es un estándar de información que crearon las marcas de tarjetas eh, más importantes del mundo, Visa, Mastercard, Dynes, American Express, GCB, y crearon este estándar eh, y nosotros somos certificados bajo todas nuestras funcionalidades y todos los servicios que nosotros ofrecemos para minimizar, porque garantizar es una palabra pues, muy fuerte, minimizar los riesgos asociados a cualquier fuga de información asociado con tarjeta de crédito entonces eh, precisamente procesar millones y millones de transacciones que es lo que hacemos hoy en día en la región eh, este tipo de seguridad nos permite saber eh, y confiar eh, en los sistemas que nosotros tenemos para ponerlos a disposición tanto del vendedor como del comprador porque evidentemente les decimos están haciendo una transacción segura siempre y cuando tengan a mercado pago por detrás Ok, ¿y funciona con número de cuotas o todo debe ser a una cuota? ¿Cómo es eso? No, el número de cuotas es tal cual ocurre cuando cualquier persona va a un datáfono, como le llamamos en Colombia, a, a, a estos dispositivos de acceso y se escoge el número de cuotas si es tarjeta de crédito. Es, es igual, digamos, que en, que en una venta presente o en una venta online eh, ocurre exactamente lo mismo. Yo puedo escoger el número de cuotas. Ok, y para los comercios que tienen dinero ahí, ¿cómo lo transfieren a la cuenta bancaria? ¿Hay algún proceso especial o es supremamente transparente? No, los comercios que precisamente empiezan a recaudar a través de las cuentas de mercado pago tienen asociada una cuenta bancaria del sistema financiero en el cual solicitan sus recursos y nosotros se lo enviamos. Como oferta comercial precisamente nosotros tenemos que los comercios pueden hacer transferencias a, sus cuentas, a su cuenta bancaria registrada de manera ilimitada y todos los costos asociados a eso más el 4 por mil pues corren por cuenta de Mercado Pago. Cosa no menor, sabiendo que eso obviamente implica un costo para nosotros asociado a las transferencias que nos cobra el banco y adicionalmente pues el famoso 4 por mil que de alguna forma eh, sumado al volumen de lo que nosotros tenemos pues es, es un costo importante, pero nosotros pues no se lo transferimos a los clientes. Wow, ¿y cuáles son las cifras de ad de adopción hasta el momento? No, digamos que en el tema de QR estamos haciendo un proceso, digamos, piloto, apenas estamos eh, en, en etapa de esto, próximamente pues tendrán más noticias con un lanzamiento importante que vendremos a hacer en próximos meses. Perfecto, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien.